En medio de llantos, el joven Joshua Emmanuel Rondón García pide que manos solidarias acudan a su ayuda para salvar su pierna, pues en medio de accidente de tránsito recibió fuertes golpes y es necesaria una intervención quirúrgica, pero no posee los recursos. La situación es que yo, la familia mía, mi papá incapacitado, mi papá tuvo un accidente, mi papá no puede ni, ni ayudarme mí mismo. Ella que tiene que amanecer, que amanecer aquí conmigo. Y es Vení de para allá lejísimo. Le Mi mamá se me murió hace tres años. Y un camión me chocó, me, me chocó y me dejó botado. Necesito, yo necesito una ayuda. A ver si me ayudan. Uno hierro que yo necesito. Y ellos me donaron una paite, pero... Hay una paite todavía que vale 100 mil y pico de pesos. Entonces yo no... Yo no hallo forma porque mi papá ya me quiere sacar del hospital, casi mente, porque ya yo tengo aquí valor de 15 días y la familia mía no puede ayudarme. La, la familia mía me ha ayudado con compra de sangre y cosas. Porque yo boté todas las. todas las. todas to la, to la y todo. Y yo, yo le estoy pidiendo a Dios a ver si, si me ayudan porque. Ya, ya yo no aguanto ellos quieren operarme pero me faltan esos hierros y hasta que no pare que ellos no me cuesta, van a operar cien no mil y pico de pesos y, y, y ya yo no ya yo no sé yo fui. yo tengo una imán y la imán a mía parió de dos mellitos a dos mellas ahora Entonces, ve como es que yo estoy aquí solo esa gente ahí hey, que me, me ayudan a mí a, a bañar y a, a todo ¿La persona que te chocó nunca ha respondido? ¿No supiste quién fue? No, porque ahí se fue y una vez se mandó. Eh. ¿Dónde ocurrió el accidente? Eh, en la carretera Tenares-Aicedo. Actualmente Rondón García se encuentra en el área de trauma del Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.